Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, vamos a checar ahorita la conexión, estamos eh, viendo cómo compartir ahorita con nuestro invitado que tenemos el día de hoy, vamos a checarlo. Mientras vayanos comentando de qué les gustaría que hiciéramos el programa del próximo lunes, vamos a tener un... Vamos a tener un programa, bienvenidos a todos los que van llegando, ahorita vamos a comenzar este live, vamos a, vamos a empezar, estamos esperando un invitado. Ya van llegando. Hola Rodrigo. Estamos viendo cómo, cómo conectar. Bueno, más bien sí sabemos cómo, pero no encuentro el, a, aquí a, a nuestro invitado que va a estar el día de hoy. Saludos desde Colombia, saludos a Colombia. Ahorita vamos a tener un live muy interesante. Lick si entras por aquí, a ver, comenta algo para ver si te puedo enlazar a la... Al video Saludos a todos Bienvenidos Ahí está Ahí vaya ya el link. Ya estamos agregando al link Tinoco Dado, ahí esperemos un poquito y vamos a comenzar. Tal parece que no, a ver, a ver, a ver, ya me llego aquí. Agregar. Ya agregar aquí a nuestro invitado, pero están fallando en la plataforma. No sé qué está pasando, emprendedores y emprendedoras canábicos. Vamos a, a esperar un poquito a ver si nos podemos. Ahí van. Qué buena onda que se conecten ahora. ¡Rick! ¡Ya está! Ya estamos en vivo, completamente en vivo. Vamos a hablar el día de hoy, ahora sí, emprendedores y emprendedoras canábicas con el licenciado Tinoco, que eh, en primer lugar, Lick, ya nos puedes explicar. A ver, que no se escucha ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Ya se escucha? Yo sí te escucho, eh. Ok, ya, ya me comenta que ya se escucha bien. Ahora sí, eh, emprendedores y emprendedoras canámicas, les presento al licenciado Tinoco, que está en el área de Canamich. Ya vamos a comenzar, que nos platique un poquito de su diplomado, de su diplomado que tiene que ver con la Agenda 2030, que es donde estamos basando todo el trabajo que nosotros estamos realizando, realmente en generar un impacto global, un impacto en el medio ambiente. ¿Nos puedes decir un poquito quién es Arnold Tinoco, dónde estudió?, ¿Qué tiene que ver con Canamich? Este, te cedo la palabra, Nick. Bueno, pues yo estudié en la Universidad Latina de América. De ahí también hice un diplomado, como les comenta Pablo, de la Agenda 2030, que se llama Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Negocios, la cual me dio también el título, y ahorita pues ya me titulé también de la UNLA. Y pues, aquí en Canamich, pues encajamos directamente con la Agenda 2030, por, por a través de, del caña industrial con sus propiedades de fitoremediadoras uh, y pues ayuda pues al medio ambiente, entonces este, pues encajé bien ahí en Canamich por eso. Ok, permítame un poquito que tengo unos problemas aquí con el audio, ahorita lo voy a, a solucionar, pero sí, este, el licenciado Tinoco pues ha estado... Eh, en la parte, por ejemplo, de, de un trabajo que se hizo de fiterremediación de los suelos, una propuesta de decreto de ley, ahorita vamos a entrar un poquito más, más a fondo. Nada más déjenme resolver un poquito mi, mi problema con el audio. Enseguida continuamos, pero qué buena onda, Lick. Vayan haciendo las preguntas a todos, vayan haciendo las preguntas eh, que tienen que ver. Ahorita vamos a hablar también sobre los permisos, sobre... So, sobre los permisos, sobre los amparos, que, que si sí es permiso, que si sí es amparo, vamos a estar trabajando toda toda esta parte, vamos a estar haciéndole preguntas al lic aquí para que todos estén eh, pues a, completamente atentos a todo lo que vamos a estarles eh, informando el día de hoy y... y en y vamos a continuar. Lic ¿nos podrías hablar un poquito más de lo que tiene que ver con, con la fitorremediación de los suelos y la propuesta de decreto de ley que se usó, que, que se que hicimos más bien ahí, eh, encabezados obviamente por ti, este, en Canamich? Voy a poner el sí, doctor, este, bueno, aquí en Canamich, el primer proyecto que trabajamos fue un de, decreto de ley, que eh, como lo había comentado anterior. Es para que usemos el cáñamo industrial y sus, sus propiedades fitorremediadoras para, para mejorar el medio ambiente que aquí en Michoacán ha sido devastado por, por ejemplo, la siembra del aguacate. Entonces, a través del cáñamo industrial podemos nosotros, este pues, sanar al medio ambiente o, por ejemplo, si tienen una huerta de aguacate, este, con el caño industrial podemos plantarlo porque cuando hacemos este pues cuando eh, tienes una huerta de aguacate eh, haces mucho daño al medio ambiente mucho, mucho este muchos este químicos muchos este metales pesados por, por andar metiéndoles al, a, como fertilizante a, a la a la huerta entonces, este, a través del cáñamo, cáñamo industrial, lo siembras y pues chupa todo la, lo malo o los contaminantes de las raíces y de las aguas. Entonces, a la gente que vive alrededor de las huertas o las trabaja, pues puede ayudar a que no les dé cáncer porque hay mucha gente que, que sufre también. Hay, hay muchos videos como evidencia que demuestran que el uso de los, los pesticidas en las huertas de aguacate han causado muchos cánceres. Entonces, okay. a través de la propuesta con la diputada Mayela Salas, hace un año o dos creo que ya fue, Pablo, ¿no? Sí, fue como ya año y medio más o menos que... Año y medio. La propuesta. Ajá. Eh, ella es la directora de la Comisión ¿no? del Medio Ambiente de Europa. Sí, creo que era la presidenta de la Comisión presidenta. del Medio Ambiente. Ajá. Y ella, o sea, con ella metimos este, un, un decreto de ley federal. Porque, porque usamos el, el cáñamo industrial como una, pues una una propuesta que había venido de Chernobyl, que una, una investigación, discúlpeme. Eh, de, de, uh, esa investigación cuando hubo una explosión nuclear en Chernobyl, creo que en los 80s o 90 usaron el este cáñamo industrial como una planta para fitorremediar los, los desastres nucleares que hubo en esa época. Y pues nosotros metimos esa parte dentro de la, del decreto de ley federal con Mayela Salas. O sea, fue como un sustento, ¿no? Como una, un fundamento... Este, científico, sí, sí leí, de hecho... Tiene sí, cuando... un fundamento científico histórico que se, desde entonces se ha visto que el cáñamo industrial tiene muchas propiedades curativas para el medio ambiente y a través de la Agenda 2030 encajamos bien porque vamos a ayudar al medio ambiente y también hay otros pasos, creo que son 17 pasos de la Agenda 2030 y podemos, por ejemplo, sustituirlo para pues para ayudar a mejorar la calidad del aire, porque también este creo que en 90 días crece el cañón industrial, y pues tienen igual de aire o más de, de un árbol, ¿no? Que dura como sí, genera, 10, 20 años en, en reproducir. Genera genera cuatro veces más oxígeno que cualquier, cualquier otra especie, y sí, pues de verdad, cuando yo también me puse a, a ver los documentos que nos entregó aquí el licenciado Tinoco, ...para la vez que, que se hizo esta propuesta del decreto de ley. Antes de continuar, antes de continuar amigos, por favor los que están ahorita conectados... ...ayúdenos compartiendo este Facebook Live. Ahorita vamos a hablar de los permisos para fumar marihuana completamente legal en México. El ICTinoco nos va a dar el paso a paso ahorita rápidamente de qué es lo que se tiene que hacer. Obvio, obvio si tienen este, a alguien que esté interesado en este tema... Este, jálenselo, compartan eh, este live en sus grupos, eh, saludos a toda la gente que va llegando ahorita. Vamos a, vamos a, a, a seguir este, leyendo todas las preguntas, nada más vamos a dejar que, que el licenciado Tinoco acabe con, con este tema, que es muy importante porque lejos de la parte recreativa que a todos nos interesa, lejos de, de, de la parte comercial, pues la ayuda que se hace a la tierra con esta fitoremediación. Eh, la investigación que se hizo que tiene que ver con, con, con el cáñamo, este, pues en realidad eh, es algo muy muy trascendente. Así es de que, Lick, eh, una vez, aparte de, de Chernobyl, ¿hay alguno, algún otro dato científico referente a, a la remediación de los suelos del cáñamo? ¿Tú conoces alguno? Sí, de hecho también saqué para la investigación, una, investiga, una otra investigación que fue de la Universidad de Colorado de, de Estados Unidos, ya que ellos tienen mucho más tiempo procesando el cáñamo y el, y el cannabis, porque ha sido legal por como unos seis, siete años ya, ¿no? Por ahí, en ese estado de, de Estados Unidos. Entonces, en, ahí ellos también ha, tienen muchas investigaciones que han usado el cáñamo industrial para la fitoremediación de los suelos contaminados en varios lugares de Estados Unidos. ¿Y, y, y cuánto, cuánto tiempo duró el, el, pro, el, el programa que hicieron, por ejemplo, ahí en Chernobyl? Eso es muy interesante. ¿Tú sabes si nada más fue una, pues una vez lo sembraron o...? o lo sembraron más veces o, o nada más fue una cosecha este ahí cual tú, tú que nos dices si sí, si sí hay este hay algún dato de eso la verdad desconozco no hace este pues por esa parte vi que usaron pues para yo creo que pues para una investigación como la que hicieron en Chernobyl yo me imagino que sí duraron años y años en lo que vieron una, un cambio porque no me imagino que de un día para otro, pues ya sabían que era útil el, el cáñamo. Sí, ¿no? Tuvieron que hacer muchas pruebas. Para sí. Poder... Igual que las, sí. pues, las univers universidades. Ok. Este, por acá están haciendo unas preguntas, Nick. Uh, vamos a, a, a ver esas preguntas. Los que están ahorita, <coughs> manden. Pero, este, Manden sus preguntas. Dice acá saludos desde la capital mundial de la guitarra, Club Canábico Medicinal purepecha Les mandamos un fuerte abrazo. Dice Alejandro Herrera, investigación y desarrollo es el camino. Sin investigación no hay nada. Qué bueno que están poniendo en su agenda. O Así sea, si es, Alejandro. Aquí estamos con el Iptinoco. ¿Cuáles son los 17 pasos de la agenda? Ahorita por acá los decimos. ¿Tienes algún link a la mano del estudio, de lo de Chernobyl? Este, ahorita Eric en anda en su auto, creo que está en algún estacionamiento. Vamos a, ahorita que llegue a su oficina, pues ahí nos va a mandar. Sí, de hecho era, algún... o sea, aquí está mi computadora, pero no tengo ah, internet. De hecho aquí estoy en Walmart. Ah, <risa> vale. Lo bueno ¿Sí? es, el link cumpliendo, sí. su palabra de que iba a estar en, el, en, el, en la Pablo Luna presenta de, del día de hoy y nada más dejar, les digo rápido los objetivos aquí los tengo a la mano que es el fin de la pobreza es el número uno Rodrigo hambre cero es el número dos número tres salud y bienestar número cuatro edu educación de calidad número cinco igualdad de género número seis agua limpia y saneamiento número siete energía asequible y no contaminante número ocho trabajo decente y crecimiento económico número nueve industria innovación infraestructura número diez reducción de las desigualdades <coughs> once ciudades y comunidades sostenibles Número 12, producción y consumo responsable. Número 13, acción por el clima. Número eh, 14, la vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. Número 6 paz, justicia e instituciones sólidas. Número 17, alianzas para lograr los objetivos. Si se fijan, pues son objetivos que van muy de la mano con, con toda la agenda del, del cáñamo. Este nos dice Alejandro Herrera, dice a disposición desde Colombia en lo que les pueda apoyar. Eso es todo, todo, todo, todo, todo. Les mandamos un fuerte abrazo allá en Colombia. Y vamos a entrar a un tema rápido, Link también para no, no abusar tanto de tu tiempo que ahorita estás ahí en la calle. Eh, ahora sí, todos los que van llegando ya esto se va a poner más interesante porque vamos a empezar a hablar de los permisos. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia, para empezar, hay entre un permiso y un amparo? ¿Por qué debe de ser un permiso y no un amparo, que Esa sería la primera la primer pregunta. Ahorita hablamos de lo demás. ¿Por qué, una, qué, qué, ¿Qué es la diferencia entre un permiso y un amparo para los permisos de cannabis? Bueno, antes de la declaratoria de inconstitucionalidad, en el junio 20, julio del 28 del 2021, o sea, hace un año, este, tenías que irte al, al recurso, de amparo para que te dieran a respetar tu libre desarrollo de la personalidad. Pero ahora, después de esa fecha de la declaratoria de incons inconstitucionalidad, ahora tú ya puedes ir ante COFEPRIS y, y solicitar tu, tu permiso. ¿Qué es la diferencia? Que ya no tienes que, ir, que irte a juicio para que te respeten un derecho humano que tienes consagrado dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ok, perfecto. Entonces, ya después de ese acto de inconstitucionalidad que declara la Suprema Corte, ya no es procedente, pues, un amparo, ¿no? Ya tienes que ir directamente a solicitar un, un permiso como tal. ¿Cuál, para todos los que nos están viendo, que van a quedar, este... Va, uh, acá, uh, está preguntando que si ya no eran necesarios no son necesarios, más bien es un permiso el que se debe de solicitar así como nos lo está indicando aquí licenciado Tinoco eh, pero uh, a todos los que están aquí Rick, eh, ¿qué, qué, qué les podemos decir por ejemplo el paso a paso dejárselo simple en unos tres minutitos que nos expliques cuál, cómo sería el paso número uno haz de cuenta que tú eres el, el, el ciudadano, el individuo qué es lo que tienes que hacer piense que son varios pasos porque ya lo hemos platicado en otros programas también, pero ¿cuál sería el paso a paso para obtener este eh, permiso, Link? El primer paso, Pablo, fuera contratarte un licenciado en derecho. Ah, no bueno, es cierto. Sí, que se vuelve, <risa> no, bueno. Pero bueno, pues ya, ya. los que quieran sacar un permiso seguro con el link aquí No, <risa> eh, el primer paso es eh, registrarte para, bueno, más bien para, para empezar ya me acordé bien. Tienes que, si como lo, lo hemos hecho en videos anteriores, tienes que bajar eh, dentro de, de aquí de Facebook que les vamos a dejar el libre escrito ante Coffee pris para que te puedan dar el permiso. Ahí lo bajas a Word y lo y pues ya le, le cambias tu nombre y le pones tu dirección actual porque lo vas a ocupar. Ese ese permiso, bueno ese documento lo imprimes y vas a imprimir dos tantos y de ahí vas a hacer si bueno dependiendo de donde vivas si vas a tramitar tu permiso en por aquí por ejemplo nosotros vivimos aquí en Morelia Michoacán si vas a, a tramitarlo aquí en el cofepris de municipal pues tienes que pues, hacer una pues, un, como si una cita ante ellos directamente Sí, este, va a ser ante... Yo yo lo que les recomiendo es hacer la cita en COFEPRIS, pero en la matriz que fue, viene siendo la Ciudad de México, porque ahí es que eh, te van a dar respuesta más rápido, si no, si, si se turnea al municipio y luego se tiene que ir a la, a, a, a la Ciudad de México. Entonces, este, te metes a la página de COFEPRIS y te registras para que tú puedas entregar tu documentación. Y creo que hay muchos muchos otros pasos que si gustan aquí a, a, después del video, ahí se los dejo paso por paso. Y ya si ocupan ayuda, por, pues les, ahí con, con gusto les ayudo. Ya que ahorita pues me encuentro en Walmart afuera. <risa> ok compañeros, este, vamos a leer un poquito las preguntas. Ahorita el licenciado Tinoco va a dejar por aquí abajo en los comentarios, va a dejar el enlace del escrito libre para que lo pueda realizar cualquier persona de pris eh, Rodrigo dice, escucha muy bajo, fue hace 16 minutos, no se escucha, la comunidad canábica es mundial y aquí tiene un servidor, activista, trabajador y emprendedor de la industria del cannabis, Alejandro Herrera. Eh, ok, ok, saludos, Lick, Rodrigo. Saludos. Se escucho bien a vos. Eh, los amparos aún están, ya lo hablamos. ¿Y se puede importar en México cannabis, cosmético y alimenticio? Se ya se puede... A ver, ¿ya se puede importar en México cannabis, cosmético y alimenticio Vic Es una pregunta que nos hace nuestro compañero de Colombia. Sí, no. Sí se puede, pero estamos en una laguna legal. Lo que se ocupan hacer son leyes secundarias que te permitan exactamente hacer eso, porque ahorita para importar se, se usa otro nombre. Ok. Sí, sí, sí. Dice, salud. Lick, ¿no te escuchas? Ah no, ya, ya, ya, ya, perdón, sí, sí, sí, sí ya Este, dice, saludos desde La Paz Desde la capital mundial de la guitarra Ahí ya lo leímos Investigación y desarrollo también ya lo leímos ¿Cuáles son los 17 pasos? Ya los dijimos Ani Romero, un saludo, saludo, saludo Dice, tienes a la mano el, el link de Chernobyl Aquí ya tenemos dos tareas pendientes, Dick El link de Chernobyl, ahorita lo, lo pasamos Y el escrito libre Alejandro Herrera dice, a disposición desde Colombia Muchas gracias Alejandro, te mando un fuerte abrazo hasta Colombia Ani Romero dice, yo andaba mirándola otra vez, pero en España, igual como lo hacían en tiempos antiguos la extracción de la fibra, súper interesante, a la antigua no se ve tan complicado, más bien en el video no se ve tan complicado, creo que sé, creo que sé de qué, qué video estás hablando, pero más bien lo, lo, lo complejo es pues, toda, toda esta relación que se le da con el mercado recreativo al cáñamo, con la parte psicotrópica, más bien eso es como que lo difícil, desestigmatizarlo de y quitarlo eh, pues, de un campo que no le pertenece. Dice, va, gracias, me parece que son muy importantes esos pasos, estoy seguro que Canamich los cubrirá todos. Muy bien, los amparos siguen existiendo, Canamich dice, Canamich les puede ayudar de alguna manera para obtener los permisos. Para obtener los permisos, Canamich, no, no, no tenemos ningún área que estemos trabajando en eso, pero pues obviamente aquí, licenciado Tinoco, eh, junto con un equipo de derechos humanos también, vamos a empezar a hacer un nuevo orden mundial, <ríe> un nuevo club, donde vamos a ayudarles a, a, a, a que hagan sus permisos, este, pues con alguna cooperación, ¿no? No como los seis mil, diez mil que están cobrando, ¿no? Por algunos amparos. Vamos a seguir leyendo. Dice, buenas noches Sergio Brusón Villarreal, buenas noches Pablo Luna Canamich. Siguiendo el proceso que llevan cada semana, gracias por la información que proporcionan referente al Caño Minusera. Saludos desde La Paz Bolivia, Mr. Cannabis! Un abrazo, Mr. Cannabis, hasta La Paz Bolivia. Ayúdanos a compartir en tus grupos de La Paz Bolivia, por favor. Dice Alejandro Herrera, si soy extranjero, también podría pedir el permiso, a ver. Tienes que ser este ciudadano. Tienes que tener un, un RFC. Entonces no, no. Entonces no. <risa> De momento no, esperemos a que salgan a las leyes secundarias. Saludos mis queridos hermanos, ese es Santiago Fonseca, te mandamos un saludo, carnal. canal. Canalduce, dice que no se escucha, hace dos minutos no se escuchaba, a ver, ya por ahí confínenme. Dice, que guste salir en este Pablo Luna presenta con sus proyectos, manden mensaje a esta página. Miren, mi equipo ya me está poniendo a trabajar, qué buena onda. <risa> Si ustedes conocen a alguien que quiera salir en este Pablo Luna Presenta de los miércoles, hoy nos hizo el favor de inaugurar esta área, el licenciado Tinoco que es jefe legal de, de, del área legal de Canamich eh, de Grupo Canamich, que estamos transformándonos en Grupo Canamich, también estuvo como titular en la parte de, de la propuesta de decreto de ley para la fitorremediación de los suelos, eh, también les puede ayudar con la parte de, de los permisos, y si alguien conoz, que conozcan que quiera salir en este Pablo Luna Presenta porque luego dicen que yo soy bien egoísta, que puro canamich y que puro canamich, pues, pues, pues es que lo que pasa es que trabajo en canamich, por eso puro canamich, este, pero vamos a abrir este espacio de los miércoles de Pablo Luna Presenta para presentar proyectos de emprendedores y emprendedoras de todo el país para que les pasen el dato, pues si conocen a alguien que está empezando, que quiera salir aquí a platicar, Ah, ok, suena un poco bajo, pero lo bueno, lo bueno que sí me escuchan. Y viene, dice Víctor López, saludos desde Tracy, California. Perfecto, gracias por la saludos. respuesta. Saludos. Alejandro Herrera, estabilizar las variedades del cáñamo y demostrar con analítica que no es psicoactivo. Exacto, pues es lo que se tiene que hacer, es lo que tenemos que desarrollar con esos protocolos de investigación que vamos a comenzar por acá. Ya ayer hablé con la fábrica de plásticos, estén atentos porque próximamente vamos a enseñarles esas primeras, vamos a hacer una rueda de prensa para empezar lo que vamos a, a, a, a, a, a, a leer, eh, vamos a regresar a invertir en Santanamaya, Mitch, órale, vénganse para acá para Santanamaya, los esperamos. Y pues son todas las preguntas que tenemos, compañeros. Eh, les agradezco. A ver, a ver, si nos sale una pregunta de acá de Nuestro hermano Fonseca, dice. Una pregunta de acuerdo al ordenamiento legal. ¿Hay otra instancia aparte de la justicia federal para obtener el permiso, licenciado Tinoco? No, ahorita pues es la máxima fuerza y todavía podemos, este pues tenemos que tener la idea de que todavía no está 100% regulado el cannabis. Todo, como le había comentado en el hace rato, todavía se ocupan las leyes secundarias, todavía se ocupa crear un Instituto Nacional del Cannabis, donde se tiene que dar la facultad que tiene Cofepris ahorita para los permisos. Muchas okay. cosas. Sí, ahorita solamente Cofepris es el mandamás, es la máxima autoridad, son los que hay que pedirles permiso. Son el papá de los pollitos en este momento. Y no hay otra instancia. Nadie más les puede dar un permiso. Ni mucho menos. Este, ahí está la respuesta. Plasticanamich. Exacto. Esperen próximamente. Plasticanamich. Por ahí salgo en una publicación. De hecho con el licenciado Tinoco. Que trae así la bolsa con la fibra. Estábamos ahí en la fábrica de plásticos. Espérenlo próximamente. Y lo dejamos hasta aquí compañeros. Recuerden. Estamos en vía al orden. Es cuánto. Es cuánto. Hasta la próxima. Adiós a todos.